Esta semana, en Capital de los Simios. Nuestra palabra de la semana, fuego amigo. Parece que llegó el año nuevo antes. Claro. <ríe> en Pero como tan weón, atacan a la tía Pikachu en Plaza dignidad La vuelta al mundo, delincuentes querían ser invisibles ante la policía. La compensaron con 5 millones de dólares por la muerte de un hijo y los usó para comprarle armas a otro. Mira qué linda la mamita del año. Y en nuestro segundo bloque, Chile al Día, nuestras noticias y después recomendaciones y mucho más. ¿En dónde? En Capital de los Simios. Uh, uh, oh, ah, ah, ah, ah, uh, uh. Oye, ¿qué nos pasa ahora, profe? <risa> yo sé, es el síndrome de día lunes Sí, profe, ese es ¿Qué? el síndrome de día lunes ¿Cómo está? Y, y más encima, yo muy bien, el día lunes feriado Entonces, ay, ay, ay ¿Todo lo que te portaste mal el fin de semana acumulado? Sí, hoy día <risa> se está pagando, lamentablemente Estamos sí. pagando eh, Eso culpa. es karma <risa> Es karma, literalmente karma Sí, pues profe. fue intenso este fin de semana, la verdad. Claro. Oiga, <risa> y... con, eh, también el partido de Chilito. Uy, uh, qué la victoria. grande, qué grande, qué victoria grande, Ben, grande el Guaso Isla. Sí, pues Ben ahí, se fue a pedir su chacarero con Pepsi después de jugar. Claro. <risa> Así que se lo merecía todo el rato Sí, sí, se pasó bien, se carreteó harto sí. Que eso es lo importante Exactamente, oiga, pero pasaron cosas trágicas también este fin de semana en el país En uh. la capital, eh, no acá en la capital de simios, sino que en Santiago Sí, eh, complicado Tuvimos fuego amigo, como dice nuestra palabra Nuestro concepto de la semana más que palabra, porque estas son sí, dos palabras Claro, es, son dos palabras uh -huh. Que en la jerga militar se le va a denominar fuego amigo o fuego aliado que van a ser a los disparos provenientes de tu propio bando. Eh, y esto esto siempre suele ocurrir por errores humanos. Y lo ya. vimos ayer en el caso de, de, de la mujer de Nice que, que cae, termina siendo muerta por un fuego artificial que le disparan bueno lo vamos a tocar en más profundidad en el segundo bloque pero sí pero toquemos sí. el concepto qué que significa fuego amigo de dónde viene la jerga como decía usted eh, y, y todas esas cosas claro el, el fuego amigo en este caso es cuando te dispara tu propia gente entonces cuando se provocan bajas por tu por tu propia gente tus propios aliados claro que es como lo más tonto que hay Porque si va a ocupar balas es para matar al enemigo No a tus propios soldados Pero se da el caso que muchas veces por eh, problemas de, de comunicación Fundamentalmente No sé, porque pues a alguien le boten la antena Que anda trayendo Entonces van a un lugar que va a ser eh, bombardeado Y chuta Lamentablemente terminan muertos por fuego amigo claro que en el fondo no son bajas producidas por el enemigo sino que son bajas producidas por ti mismo mire acá yo tengo una información sobre el fuego amigo por ejemplo hay algunos datos que dicen la primera guerra mundial fue el primer conflicto en el que el fuego amigo se convirtió en un problema preocupante a fin de reducir la probabilidad de incidentes de este tipo los ejércitos de las naciones participantes distribuyeron tarjetas y diagramas de identificación de los aviones aliados y enemigos según su silueta y como esta sería percibida por las tropas en tierra. O sea, ¿no tenían como distintivo en, ese, en esa Primera Guerra Mundial? No. Entonces, imagínate un avión eh, que tiene que bombardear trincheras. ¿Mm? Porque en ese tiempo estaban todos metidos dentro de las trincheras. Claro. Y no tenía idea si esa trinchera ya estaba siendo ocupada por el enemigo o por o por tus tropas. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo hacías para pa identificar? Entonces, tenéis que identificar los cascos, tenéis que identificar el ropaje, tiene que haber algún símbolo que, que te permita... Identificarlo para no. ¿Fue que se vestía todo no igual en ese, en ese tiempo? Sí, pues para mimetizarse ah, con la tierra. Había un puro sastre. Claro. Sí, dice: si no hay plata, te este loco. Claro, dice: durante la Segunda Guerra Mundial Pero, se continuó el uso de tarjetas, diagramas de identificación y modelos de resina para identificar aviones. Y se comenzó a dotar a los aviones con dispositivos electrónicos llamados eh, IFF, Identification Friend or Fore, que significan. Eh, enemigo o amigo, o ide eh, identificación de enemigo o amigo, las eh, cuales consistían en un transmisor instalado en los aviones que enviaba una señal codificada que en teoría era reconocida por un receptor empleado por las fuerzas aliadas o, o amigas. Dicho dispositivo ha sido perfeccionado a través de los años, aunque no ha podido eh, evitar el 100% de los incidentes de fuego amigo-terrestre contra aeronaves del mismo bando. Claro, es terrible que te bombardeen tu propia gente. <risa> sí, pues, vaya a explicárselo a los de las marchas. Claro, <risa> en Vietnam pasó mucho eso, de que de repente los soldados estaban, eh, había una tropa estadounidense que estaba por en medio de la selva, los atacaban, ellos ¿Eh? pedían apoyo aéreo y muchas veces llegaban los aviones, disparaban y se, se pitiban a los vietnamitas, pero también a los estadounidenses. Ah, como cuando mostraban en las películas así que bombardeaban y... Claro, que y los locos tenían Naval. que salir corriendo. Claro. ¿Eh? Esa Porque... verdad, del napal era terrible. ¿eh? Oh, el napal es terrible y brígido. El NAL se llama. Ah, no, el, el, el napal son, son tipos de bombas, sí, pues, incendiaria. Sí, pues, es como una bomba incendiaria, pero que abarca así por un, una gran cantidad de metros cuadrados. Y la verdad, eh, abarca muy rápido. Entonces, ¿no? Tienen que salir corriendo. Sí, no les queda otra. Claro. Y claro, y lo, lo más emocionante de las películas era ese, que venía el avión y los locos tenían que correr lo más rápido posible para salvar sus vidas. Sí, pues. Acá en este caso eh, también vemos el, el, el concepto de fuego amigo. Aunque te van a querer decir que fueron carabineros los que dispararon primero, no, ah, no, no. Ah, pero sí, sí, por, por juego. Hay, hay videos, está probado, fue clarito, que juero eso fue lo, fuego amigo. Jugaron los Paco. Claro, jugaron los <ríe> Paco represores.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 Comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569 78 Más 569 78 Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión Éjale, grande Roland Grande Roland Oiga, si tengo un poquito la voz rasposa es porque estuve viendo a Rolandino y PTV, el partido de Chilito Y grité con todo el gol de Ben Brenton. Sí Oye, a pesar de que en esa jugada parecía que no le querían dar la pelota Sí, oye, parece que hay como, no sé si habrá envidia ahí o, o egos, no sé Porque va al pase, va Ben y se cruza con el Guaso Isla Pero Ben mm -hmm. después como que entiende la jugada y se va al área chica Y es claro. ahí donde el Guaso Isla le da el pase y Ben logra patear de primera Y estaba muy trabado el partido, no no había por dónde oh. Entonces ya cuando Ben hizo el primer gol había que darlo con todo Sí, ahí más, y más, y más. Voy a decir Pitana y la CTM. Eso. <risa> Árbitro de mierda, man. Puta, el pelado de mierda que me tenía picado. Pero bueno. Oh. No, imagínate, para un argentino que le haga gol isla y un inglés. ¿Cómo se puso? <risa> <risa> No, había estado ahí on fire, pobre pitana Claro Oiga, la que estaba on fire también era la tía Pikachu ¿Lo dice oh, usted o lo digo yo? Sí. Dígalo usted, no donde te Pero cómo tan hueón Aquí sería Ones Hueones o hueona, no sé cómo llamarlo Sí, en todo caso Bueno, recibiste de tu propio chocolate, ¿no? Ay, ay, ay ¿Ah? ¿No te ¿Carma? gustó lo que sembraste? Ahora cosecha Carmita okay. se llama eso? Sí, eso se llama karma sí. Y a Pikachu tras violenta agresión sufrida en Plaza Italia No me van a intimidar Ah, ah mentira, salió corriendo No <risa> van a intimidarte <risa> Apretando cachete que de miedo Claro, la constituye Constituyente que fue expulsada del habitual lugar de manifestaciones en el centro de Santiago, publicó una declaración en que reveló detalles de lo ocurrido. A pesar de sentirme emocionadamente golpeada, tengo mi alma intacta. Oh, ah, qué linda. Mira, ¿qué crees que pasó ahí? ¿Por qué, eh, ¿por qué sacaron al, a la eh, Giovanna Grandón, más conocida como tía Pikachu? Bueno? Ah, porque ahora es falla es que eso lo, de verdad yo me, me, me puse como a preguntarme eh, a mí mismo y me dije mismo ¿qué crees que le pasa a estos desgraciados pero si sí, no les pasa nada yo como siempre les he dicho profe ellos viven en un mundo super radical un mundo super fantasioso entonces todo lo que nos esté de acuerdo con ellos ya es facho ya es eh, malo hay que combatirlo hay que eliminarlo ¿Mm? entonces como la tía Pikachu ya está dentro de la constituyente y está haciendo eh, su pega, la que tiene que hacer nomás y está recibiendo plata por eso, o no ha, eh, no sé, no sé qué quieren al final estos no, cuestiones no ha vetado, no sé, algún artículo, no tengo idea eh, pero ellos ya la tratan de que falla es que por eso hasta de derecha ¿Saburguesó? claro, a lo mejor se burguesó. mira, dice durante la tarde del viernes la convencional Giovanna Grandón Caro más conocida como la tía Pikachu fue expulsada de Plaza Italia por un grupo de manifestantes que la agredió la constituyente del de distrito 12 debió salir del lugar con ayuda de observadores de derechos humanos eh... El hecho generó el repudio de los usuarios de las redes sociales, también de otros constituyentes que expresaron su apoyo a Grandón. También se pronunciaron candidatos presidenciales como Gabriel Boris y José Antonio Cas, quienes condenaron la agresión. Hora después la tía Pikachu escribió en redes sociales Aquí eh, una musiquita así como romántica o como una musiquita de anime profe tanana, <llos> Quiero tanana, agradecer tanana, de nanana, corazón nanana. todas las muestras de apoyo y cariño Detalló en Twitter También decir fuerte y claro que no me van a intimidar Que seguiré luchando por los cambios desde todos los espacios posibles en la publicación adjuntó un largo comunicado. En este se refirió a lo sucedido en el lugar donde se consolidó como una de las figuras vinculadas al estallido social y donde incluso eh, celebró su elección como constituyente. ¿Es que eso es lo importante? Sí, pero ¿por qué eh, se fue a meter ahí? Yo de verdad que no tenía idea que los simios eh, habían vuelto a... O sea, mira, todos los viernes hay show, y esto desde el, desde el verano, ¿Mm? que todos los viernes hay show en Plaza Italia es como el lugar para carretear, se junta la gente y se forman Sí, se su... sí, sabía, pero eh, yo creo que con el tema del toque de queda con la pandemia, se había parado un poco. Esto, no, están ¿no? ni ahí los locos, nunca estuvieron no, ahí. No, se había parado, siempre había estado igual. Sí, de hecho cuando a, a mí, yo me iba a carretear a Santa Isabel, eh, había problemas siempre está en las estaciones cerradas, en Parque Bustamante o en mismo Aquedano porque estaban estos lindos eh, eh, expresando su dignidad. Sí. Entonces a la tía Pikachu le llegó una dosis de dignidad así increíble <ríe> En forma de escupitajo En forma de... Le tiraron agua, le tiraron chela A los Boric Ay, Llegó con más dignidad en la casa Claro, llegó con su cuota de dignidad <ríe> Pero sí no entiendo por qué Siendo que supuestamente la tía Pikachu es parte del, del, de ese pueblo Y ese pueblo la escogió De verdad no sé Mira, en unos diarios decía que eran partidarios de Boric No creo que sean partidarios de Boric no creo, si yo, eh, son zombies, profe, son simios que no son pensantes, esa gente no tiene raciocinio. ¿eh? Y bueno, también, ¿por qué a esta vieja se le ocurrió ir para allá? O sea, eh, si ella siempre estuvo ahí, no veo el problema en que vaya, o sea, ese era su hábitat. No, el claro. problema era que la trataran mal, o sea, que es muy extraño eso. Pero ¿se da cuenta la radicalización de esta gente? Sí. O sea, pues no sé por qué le están tratando ya de, de, de facha, de. Hasta de ultraderecha ultra también, vi por ahí <ríe> Imagínense, la tía Pikachu de ultraderecha. <ríe> <ríe> Ay, que sería cómica esa cuestión. Es como la Pamela Lagos pues, él, cuando dijo que en Venezuela que te, te estábamos en dictadura, compañera. Dice: <ríe> estos buenos viven en una realidad paralela. Hoy oh, sí, en verdad es bastante extraño. Pero mira, hay una frase que dijo Danton en medio de la, de la revolución francesa Que era cuando ya todos los líderes estaban empezando a caer Y él también al final va a terminar eh, asesinado Él dice que la revolución siempre termina comiéndose a sus propios hijos Que en el fondo serían ellos O sea, como que el, que el vulgo claro. termina atacando a, lo, a sus principales líderes Y en este caso eh, se puede ver se puede ver que la gente. Yo vi el video. Vi dos videos. Uno en el que ya, estaban, ya la estaban echando. Y en otro, cuando empiezan a echarla. Que aparece un grupo y empiezan a gritarle. Ah, vendía y la contra. Ah, guayacule. Ah, de aquí. Va, va! Y empiezan ahí como que la demás gente como a envalentonarse. Así como. ¡Eh! y le echan cagando y una vez ya que está cerca del, del teatro de la Universidad de Chile, ahí le empiezan a tirar agua, le empiezan a tirar eh, de todos pollos, vi que hasta un peñascazo le tiraron pobre. Yo sé, no sé, yo pienso que como, como alguien que vive, no sé, en pues una población callampa, con delincuencia, eh, le va bien, se va de ahí, después, no sé, pues va a visitar, a lo mejor entra con el poto dos manos y puede que eh, le pase algo, lo mismo le pasa al día podría Pikachu, eh, bien, este, eh. en este sentido. Eh, pero como le digo, la radicalización de estas personas ya superó todo tipo de límites y, y como te digo, le digo también, no ni idea que siguen y siguen eh, con el tema de las protestas con el tema de las marchas ahí en placitares y hasta esta altura no se entiende tampoco qué es lo que quieren que yo ni siquiera sé si ellos saben lo que quieren la verdad es que no sé, no no creo que sepan tampoco, yo creo que van por ociosos bueno, más. lo que yo alcancé a escuchar dentro del video es que en una parte le decían y, y como un cántico que era así como luchar luchar a los presos liberar entonces ¿Ya? se me imagina que en una de esas ya a lo mejor ¿Ah? me estoy equivocando pero en una de ¿Ah? esas la recriminación es porque ella está trabajando mientras existen presos porque te acordé que en un primer momento ellos dijeron que no iban a trabajar ni un solo día hasta que no estuvieran todos libres ah claro bueno algunos lo han cumplido pero <risa> <risa> Oye, ¿cachaste que el pelado vale, Bader es tan... recibió el sueldo completito de septiembre? Sí, pues fue a trabajar tres días, ¿no? Bueno, puta, sí, cualquiera, vos. Bueno. Qué rico, qué rico ser constituyente. Sí, va, sí, cualquiera. <risa> no, y aunque lo reemplacen, va a seguir recibiendo la platita. ¿Por qué? Eso es lo que se dice, que no le pueden quitar ninguna atribución, no sé, algo así, aunque lo, lo reemplacen. O sea, va a recibir su sueldo de octubre también íntegro. Exactamente. No como él. Dando <risa> integridad, no. Sí, pues. Chavote, qué triste, bo. Más encima las asignaciones que se aumentaron. ¡Ah, y digo, digo! <risa> no, hoy estamos mal, profe. ¡Oy, ay, ay! ¡Qué terrible! Oiga, eh, bueno, ya para cerrar esta noticia, dice en el cierre de la constituyente, señaló: a pesar de sentirme emocionalmente golpeada, ya lo habíamos dicho, tengo el alma intacta, la integridad es y siempre será eh, el color que marcará mi senda como madre, esposa, abuela y también como la tía Pikachu. O sea, amarillo o sea, yo que ella, Claro, amarilla Yo que ella no me hubiese sacado nunca el disfraz no, Para que no supieran quién era Exacto, no me hubiese sacado nunca el disfraz para que no se supiera quién era Pero bueno, por buena le pasó facha de mierda Claro Hasta que la dignidad saca costumbre Exacto, oh, profe, tengo un problema avícola parece eh, parece que no Ah, ya, sí este vino conmigo, se va conmigo. <risa> <risa> oh, yeah. Oiga, profe, y bueno, tenemos también noticias del mundo. Sí, la vuelta al mundo. Eso, ahorita. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo, pues, profe. Con santería y hechicería, 13 delincuentes querían ser invisibles ante la policía. ¿Cómo eso, profe? Que no los vieran. <risa> que, lo, que los santos lo hicieran invisibles. Cáchate, profe. Sí, pues, pero era como Jenny, así como... <risa> Como Jenny y Forrest Gump Que rezaba para que se convirtiera un pájaro Ah, verdad, se me había ¿se olvidado, olvidado esa escena ¿Sí, Dice, hacían rezos para que si los descubrían No encontraran pruebas contra ellos Y los dejaran libres La magia oscura no les funciona <risa> <risa> Dice, la policía logró capturar a 13 miembros De la banda de los costeños en Barranquilla con, eh, Que con santería hechicería Intentaban protegerse y evitar ser detectado Por las autoridades Todavía hay gente que cree que esta weá existe Bueno, está lleno, está lleno Sí Incluso se encomiendan al, a la Virgen de los Sicarios y a la Santa ¿Ya? Muerte. Ah, pero esos son los mexicanos. Pues. El, sí, pero el culto igual está llegando a Chile. Pues. Ah, bueno, sí. Pues. Dice, los allanamientos contra un grupo contra el grupo delincuencial eh, uniformados encontraron velas, eh, muñecos con plumas, eh, imágenes satánicas y otros elementos para la realización de rituales. Supuestamente, con esa santería y chicería, ellos eh, van a tener una protección eh, de lo que no eh, se hacen eh, visibles. <risa> <risa> <risa> Dijo el general... Luis Hernández, comandante de la policía de Barranquilla. O sea, vender superpoderes También fueron encontradas oraciones al santo juez Que las utilizaban para evitar que elementos probatorios Cuando la policía hubiese llegado al sitio del allanamiento Se los encontraran, agregó el oficial Pero la santería y hechicería no le funcionaron A los 13 capturados de la banda de los costeños Señalados de homicidio, di, homicidio y extorsiones A transportadores y comerciantes <risa> Ay, ay, ay, que terrible Diosito, Diosito, Diosito, hazme invisible para que no me lleven Claro la cuestión específica Así como Santo juez claro. pues, Que no encuentren Ni una prueba <risa> Hazme transparente Claro <risa> Pero mira Que se vengan a Chile Acá Aunque hayan pruebas No importa No los van a dejar presos No Si acá el paraíso, el delincuente. Sí, acá no van a tener ningún no. problema, así que venga, se no, acá no acá los, acá los fiscales le van a dar la pasada. Si necesitan algún algún documento oficial, también lo pueden sacar en comisaría virtual. Claro, no van a tener problema, así que hay que estar encomendando a santos hueones que no le van a servir. Claro, para poder delinquir eh, con tranquilidad, pues profe. ¿Mm? Eh, ahora van a tener que encomendarse a otro santito <ríe> para que no sí. le hagan el hoyito. <ríe> en <Claro>. la <ríe> A San Y claro, a San Patete <ríe> Pobrecito. A ver, bueno, a van a tener que recoger el jabón nomás. Ay, qué idiota más grande. Bueno. Oiga, pero tenemos eh, de la vuelta al mundo por partida doble en este capítulo. Oh, sí. Sí, pues, porque tenemos otra noticia también de esas insólitas que pasan en el mundo. De una mujer que la compensaron con 5 millones de dólares por la muerte de un hijo y los usó para comprarle armas a otro. Qué mierda, tal vez. ¿Compró un tanque? Claro, cinco palos verdes O sea, la mamita del año Sí <risa> Una mujer fue detenida luego que se le acusara de utilizar con fines delictivos Un dinero que se le había entregado de modo compensatorio compensatorio Digo, por la muerte de uno de sus hijos a manos de la policía Oye, igual, harta platita, ¿eh? Sí, vos cinco palitos verdes, no es malo Así cualquiera mm -hmm. Ah, por eso que aquí buscan eh, compensaciones los que... Según ellos fueron eh, los Pacos de Areno. Claro, fueron agredidos por los Pacos de Areno. Cristian López es la... Cristina López, perdón, es la protagonista de esta historia Ella vive en la ciudad de, eh, californiana de Madera Y hoy enfrenta 22 cargos por tráfico de armas <risa> <Chucha>. <risa> Todo comenzó en abril de 2021 Cuando recibió la suma de 4.9 millones de dólares Como parte de una compensación Por el asesinato de su hijo de 16 años Isaías Murrieta Golding eh, Mientras este huía de los oficiales que intentaban arrestarlo eh, Allá en Estados Unidos pasa esa cuestión, o sea. ¿Sí? Bueno, el tema de las compensaciones sí, es súper fuerte, sí. pero se supone que está dentro de un contexto de una detención, ¿no? Claro, que si el loco está arrancando y después no lo encuentra ningún medio probatorio, la mujer puede ¿Sí? pedir la indemnización. Ah, bueno, sí. Po. De acuerdo al medio ABC30, eh, López mantuvo un perfil bajo mientras demandaba a la ciudad de Fresno <coughs> por el tiroteo de la policía. El caso, en tanto, se resolvió antes del juicio por la cifra ya mencionada. Ah, y llegaron a un acuerdo extrajudicial, me encima. Claro <coughs> Tras una serie de averiguaciones Los investigadores del condado de Fresno Llegaron a la conclusión que una seguidilla De asesinatos se relacionaban con la muerte Del hijo de Cristina López Claramente esta familia se ha experimentado En este tipo de comportamiento Dijo la fiscal del distrito del condado Fresno Elisa Slichtam. Ahora ha continuado tomando el dinero que recibió De la ciudad de Fresno para comprar una casa Donde vive además de gastar miles de dólares En armas que a su vez se la dio A su, a su hijo de 14 años Mira qué linda mitad del año lo puso de guardia en la casa. Es que mira, le faltan dos años más para que se lo vuelvan a matar y volverá a tener plata. Ah, de veras, pues son como <risa> <risa> son como un banco de ahorro o algo así, lo <risa> <Claro>. <risa> Los fiscales aseguran que López compró armas y se las dio a su hijo para que las distribuyera entre los pandilleros. Mira más encima formando una, un clan, una mafia ahí. Claro. Si para eso también quiere la plata, no claro. Oye, la cuestión rara, man. de verdad no entiendo. O sea, ¿acá es que existe este tipo de compensaciones? ¿Se han dado este tipo de compensaciones por algún hecho eh, que haya tenido, por ejemplo, el carabinero o algún rama de la Fuerza Armada? Sí, sí, se han pedido compensaciones, pero no al nivel de los 5 millones de dólares. Y ahora, como está el dólar, imagínense. Claro. No, se han pedido compensaciones. Por ejemplo, ahora está, había un proyecto de ley para compensar a todas las personas que habían tenido pérdida ocular. Ah, ya. Y le iban a dar un par de lentes sol Claro, un par de lentes sol para que no tuviera <risa> problemas <risa> Claro No, me parece by que la, la cifra era como de 80 millones por cada uno ¿Ah, 80 millones? Sí, una cosa que no, no le iban a ver venir nunca o sea. <risa> Sí Oiga, estaba pensando en un negocio Pero uh, es como medio cruel ya yeah. Así, eh, sacar una marca de lentes By Gustavo Gatica <risa> <risa> ¿Cómo se llama esta otra que está como candidata a diputada a hacer ahora? By ah, la que más. Fabiola Campillay. Una <risa> Sí, pues. Ahí los dos en, en, los, en las publicidades. Campillay Sunglass. <risa> Campillay. <risa> este diabólico. The bro. New Style from Design. <risa> <risa> oh, sería bueno se vendería Caleta, güey. Es cierto, se vendería Caleta. Bueno, se lo podrían distribuir ahí también en Plaza de Diseñados. Claro. Para que estén a la moda. Exacto. <risa> Oiga, profe, vamos a una pausita y ya volvemos con nuestro segundo bloque de Chile al Día, eh, comentando las noticias que se vinieron esta semana. Sí, se viene bravo, se viene bravo. Sí, pues, exactamente. Vamos a una pausita y ya volvemos. La capital de los simios.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 la nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado... La capital de los simios. FM, Encañados, en FM y con gallitos. Y con gallitos. Entre gallos y medianoche. Claro. Oiga, pues, dígala a nuestra distinguida clientela como... Le digo, ¿cómo nos pueden eh, ubicar? ¿Dónde nos pueden encontrar? Eh, si esta es la primera vez que nos escucha, bienvenido a la capital de los simios Usted nos puede escuchar en Spotify Ahí camino a la pega, haciendo lo que usted quiera, haciendo deportes así escuchando los simios ¿Qué mejor ahí? ¿Cierto? Es. Así, divierta, tanto se. andando en cleta Exactamente Sí El día martes estamos en YouTube, o a veces el miércoles, pero en los martes <risa> Estamos en YouTube, porque en YouTube está todo hermano Éjale el día lunes a las 10 de la noche estamos en .fm.cl, la mejor radio online. Repetición el día domingo a las 10 de la noche también. Y en... nos puede encontrar en Facebook, en Twitter también y en, en Instagram. Y prontamente ah. haciendo de las suyas en TikTok. <risa> claro, prontamente en TikTok y, y subiendo algunas, algunos videitos cortos que, que vamos a estar haciendo, si quiere. Exactamente. Se viene bueno. <ríe> ah, y si nos quiere escribir, capital Capital con k Capital con K. Muy bien. Sí, pues. Das Capital. Das Capital. Oiga, vamos con nuestro jingle para hacer la presentación de nuestra sección Chile al Día. Eso. Chile al día. Chile al día. Con el ¡Woohoo! Este este uh -huh. Qué lindo el jingle, profe. Hermoso. Desde el programa 5. Cada día mejor. Maravilloso, por supuesto. ¿Ve? Ahora estamos eh, como afinando la voz. No está cambiando. Claro. <risa> Gracias. Te afinamos para ese jingle. Pa Gracias a ese jingle. Sí, pues, profe. Oiga, más solo que curado cagado. <risa> <risa> sí, chel. Oye, eh, caída libre, profe. Oye, me está dando penita ya el pobre Nochel. ¿Sí? Al señor Iglesias, sí. Pobrecito. Oye, ya va cuarto. ¿Cuarto? Poco más y va a terminar más abajo que Artepo. weón <risa> ¿En serio? Pero en serio, profe, ya va cuarto ¿Va cuarto? Oh, parece vegano en asado familiar, no está solo así <risa> Ya están todos abandonando Bueno, dicen que las ratas son las primeras que abandonan Y yo he visto cómo es, eh, se han movido unas ratas, weón Oiga, muchos del oficialismo ¿Se les dice oficialismo? ¿Por qué se les dice así, weón? Eh? Porque están con el, el gobierno de turno Ah, pues no porque son oficiales Claro, ah, yeah. eh, el, el reto sería una oposición. Se están yendo para, para el lado de republicano? sí. ¿Eh? ¿Este no, los ahí republicanos. Sí. La... Están capitulando, pero de forma brutal. Camidita Flores. Ya dijo que iba a votar por Kaz. No estaba ni ahí si la sancionaban. Ah, sí, porque Kaz le dijo que le regalaba un peluche. Ah, sí. <risa> sí. ¿Un, mu un muñequito. <risa> sí. ¿Sí? Uh, un peluche por el voto. <risa> Mira, te tengo un osito. <risa> claro. Mmm, sí. Sí. Oiga, se han movido las encuestas. ya. Eh, esto es como una carrera de caballo. Estamos todos aquí expectantes en el Teletrack. Estamos sí. dándole. Mira, yo creo el... que es caballo pillado ya. Sí. Porque mira, hoy día el lunes, 11 del 10, para el que nos escuche después, es el debate. Y créame que usted va a escuchar esto después del debate, lo más probable. Ya va a saber que Cass le voló la raja a todos. O prácticamente a todos en el mismo debate. Sobre todo a Boric. Claro. Entonces va a ser súper importante y eso le va a hacer que suba punto y que Boric baje punto. Porque según la última encuesta Cadem Boric va con 21%. Katz sube a 18 Yanna Proboste sube a 13 ah, y sube. Sichel Sí, subió ¿Sí? Sí, subió de 10 a 13 No era Valentín de Adobe, yo pensé que no subía más Sí, pero hasta, hasta ahí se va a mantener Y Sichel se queda con un 10 Franco París es 6 Meo 4 y Artes con 1 Pero si lo vemos sostenido en el tiempo Esto es increíble eh, Sichel partió con 29 me parece Sí, con 29 puntos y bajó a 10 Oiga, pero ¿tanto bajó? ¿Por qué, qué, qué lo fue que lo afectó tanto a Sichel? O, o, o fue porque siempre ha sido el rubón, ni chicha ni nada. siempre ha sido tibio, ¿La verdad afectado eso? Fueron varios factores, yo creo que el debate, el tema del 10%, yo creo que ese le afectó mucho y en, empezó a bajar eh, Que otra cosa, ah, el tema del, del gobierno propiamente tal, Claro. Que, el de los Pandora Papers, que como él es el candidato oficialista todos los cagazos que se manda el gobierno se van a reflejar en él. Entonces, está complicado el tema. Porque, por ejemplo, Gabriel Boric partió con un 24. Y se ha mantenido en una línea, ha llegado incluso hasta 25, pero ahora está en 21. O sea, se mantiene constante, no, no sí. sube ni baja. Don Wallo no, no, no, claro, no ha cambiado mucho o radicalmente su porcentaje. Claro, pero Kast sube de 9 a 18. Ándale. Y sigue subiendo, o sea... Se puso un petardo no. en el culo y... Sí, porque la llanita la partió con 13 y ahora vuelve a estar con 13. Entonces, como que se mantiene. Lo mismo no, para si el resto candidato. Yo creo que no va a subir más. No tiene por dónde. No tiene por dónde. No. Lamentablemente, para ella no, no no tiene. Entonces, eh, Cast todavía tiene que seguirles quitando votos a Sichel <risa> Imagínate, con ese 10, un 28. Se vería bastante lindo. Súmale los 6 de París. ¿sí? ¿Usted cree que la gente de París sí podría votar por Cast? Sí. Sí. Sí, no hay problema. Bueno, yo igual no sé también en una de esas. Pensaba que la gente ve eh, en segunda vuelta, en una hipotética segunda vuelta entre cast y eh, Don Wallo, la gente de la prueba -Este también pudiera votar por, por Cast o no usted dice que no. Yo creo que se dividirían ahí los, los votos. Sí. O muchos no irían a votar de Fretón. Bueno, sí. Pero al qué? final también se demostró que Cass es el más competitivo en una segunda vuelta. ¿Ah, sí? Sí, porque había otra encuesta en la tercera en la que Cass eh, casi igualaba a Boric en, el, en un posible balotaje. Entonces el, el concepto del voto perdido Del voto útil ya no es válido Porque ahora votar por chile es el voto perdido Mira cómo se dio vuelta la tortilla No, profe, está pero hermoso el, eh, el ¿Cómo se llama? El porcentaje, los resultados Parece que estamos eh, ahí Eh con alguna esperanza de que este país pueda entrar en, en razón claro claro <risa> y no llevarnos directamente al comunismo oiga, ha visto también el tema de las declaraciones de Jadwe de las de Boric, en ese sentido que Jadwe puede que sea el ministro del interior de este vereda es que eso le va a hacer mal le hace muy mucho daño a la candidatura de Boric eh, bueno, él no aprende en todo caso <risa> no, porque imagínate, más encima le dice eh, si te llegas a mover un milímetro de lo que, eh, a ver, el día que Gabriel Boric se tuerza de la línea del programa, me van a tener en la línea de la denuncia Claro, y entiendo que el programa era un 85-90% parecido o casi eh, igual, por decirlo, al de Jadwe Claro, y tuvo que agregar muchas cosas del de Jadwe para asegurar el apoyo Claro Pero ahí sí que lo tratan de amarillo y toda la cuestión el otro día estaba viendo y me cagué la risa. Decía, eh, vamos por el banderazo de Sichel. Eh, anda con polera amarilla el banderazo amarillo. Yo dije, puta, se trolean solo estos bueno". <risa> güey. Claro, el, el, el lema de Sichel, el, el color amarillo, el, la bandera libertaria. No pueden estar cinco minutos sin humillarse. Sí, pero claro, <risa> acá tiene otra connotación. No, claro, obviamente, por favor. <risa> Así que, Lord God Emperor, ya va segundo, afianzado viene en el segundo lugar. Eh, pillando así, no me sorprendería que la próxima encuesta, o la otra la que viene, ¿Mm? la, como digo, dependiendo de si que queda en la cagá quede, porque va a quedar en la cagá. Ya están convocados para los días 15, 16, 17, 18, manifestaciones en todo Chile. Más con lo que pasó ahora que lo vamos a tocar en un, en un momento más. Claro. Eh, Está como la excusa, por así decirlo, para salir y dejar la caca. Oiga, profe, ¿en este debate que se viene ya participan París y Meo también? Solo Meo. Solo Meo, París y no. No, no lo dejaron. ¿No la dejaron? que no, la señora? Pues no está en Chile. Ah. Según París se dice que es porque estaba TVN. O sea, porque, perdón, Canal 13 eh, se hizo cargo del formato. Ya. Entonces por eso no lo quisieron incluir. Oiga y eh, también he visto por ahí que el eh, guatón eh, de la fruta se ha negado bastante a hacer eh, debates. ¿Y estará en este día pasado? En este va a tener que estar. No le queda otra. Vaya <risa> ah, yeah, porque este es un debate <risa> oficial. Sí. Pero creo que en, en alguna oportunidad cast lo había invitado a debatir en algún otro formato, en algún otro momento, ¿o no? Sí, pues. sí. Porque el, lo que pasa es que hubieron varios encuentros. En el que estaban todos los candidatos, menos Parisi y Boric, porque a Parisi, según él dice, que no lo invitan. Ya. En el Herede, por ejemplo, que fue el, la semana pasada, eh, hubo un, un cruce súper interesante entre Meo y, y Cast. Yo creo que Meo igual salió jugando en, en, entre lo que pudo. Ese fue de los empresarios. Claro, al que no quiso asistir Boric. Bueno, Artest tampoco fue. Pero no. era lo bueno, mismo. Así. Ese viejito un chiste, pues. Sí, pero a otro encuentro Boric tampoco había querido ir, un encuentro de regionalización que tampoco fue. ¿Mm? Entonces estaba eludiendo los debates. Y Cass obviamente le dijo, Ya, pues, donde quieras, si te invito. Y Boric lo trata de trolear y le dice, vámonos a Panamá. Ya. <ríe> Por el tema de los papeles y toda la cuestión. ¿Pero Cass tiene alguna eh, connotación en ese tema de los papeles? No, no, no, sino que fue simplemente como para como pa tirársela así, de que él podría estar implicado en alguna de esas cosas. Ah, claro. Entonces, al final, el, el Boric no, no quiere debatir porque sabe que va a perder. Bueno, que no tiene argumento tampoco el, el Boric. Pues si sí, el, el Mochati se lo comió con papa, oh. se lo sirvió. O que hablemos al tiro de ese tema mejor. Sí, Mochati le echó un escupito. <risa> <risa> le dijo, cabro, cabro, es para acá que te voy a ocupar. Le dijo. <risa> Mira, sé que el otro día, el, el jueves pasado porque esto fue el día miércoles ¿Eh? porque el jueves jugó Chile sí. entonces el, el miércoles pasado yo estaba viendo bueno, quería quería ver una porno entonces abrí <ríe> Xvideos y me encuentro ¿Eh? con la entrevista de Mochati Amorico <ríe> Sí, bo, está en Retup si lo quieren buscar está en Xvideos en Retup. <ríe> en Pornotube sí. fue una violación y no a sus derechos humanos Uy, oh, pero qué manera cagárselo, güey! Bueno. Pero está bien, pues, está bien. Ahí se ve la profe el profesionalismo de Mochetti. ¿eh? Sí, tú tenías dudas. ¿Ah? Dijiste la semana pasada que a veces se podía poner un poquito blando. Sí, yo la verdad que tenía bastantes dudas sobre Mochetti. <ríe> porque yo de repente veo las columnas y, y es como blando en algunas aspectos, yo sé que tiene que ser bien eh, centrado y no tirar ni por un lado ni para otro pero sí a lo mejor falta un poquito de, de puja a Mochari pero en este caso no, fue pero notable. Parte al tiro <coughs> preguntando primero por el tema del, de la experiencia que tiene con el trabajo claro, ¿con el trabajo ay. dijo ahí <risas> se lo cagó ya pero <coughs> de entradita. después le empieza a hablar de economía y este loco, oye es, esa respuesta en verdad fueron para cagarse la risa cuando va y le dice, usted conoce el nivel de, de, de deuda que tiene el chile, Sí. ¿Cuánto es no, el nivel de gasto que tiene el chile, el nivel no, no. de gasto el claro. nivel de deuda, Sí. el nivel de gasto que tiene el chileno, no bueno. te estoy preguntando por el nivel de deuda ah no, no lo conozco <risa> no, pues fue al revés pues profe era al revés, claro lo que pasa es que le preguntaba por el nivel de gasto y el otro decía, el nivel de deuda, no, el de gasto. Ah, Es que el nivel de deuda, no, el de gasto. Y ahí dijo, no, ya me rindo. <risa> sí. Y después, ¿qué fue lo que le preguntó del... Eh, algo del PIB? Pero no me acuerdo qué fue. Le, pero le preguntó así como, ¿usted lo conoce? Sí, claro. ¿Y cuánto es? Eh, eh, no no tengo, tengo la cifra ser. en este momento. Oh, bueno. <risa> ¿Viste? Y los surdos quieren elegir a este gobierno ¿para que lo gobierne? Pero si ellos no tienen idea de economía, así que da lo mismo. Bueno, sí. Bueno, <risa> bueno el, eh, ¿cómo se llama el, el, el que lleva la... La, la campaña de boris ¿cómo se llama el, el tipo? ¿El, el asesor, no sé el asesor, no sé cómo, cómo llamarlo eh, pero hace poquito dio como una entrevista y dijo que eh, su gobierno no iba a ser para nada pro, que, pro crecimiento ¿eh? y lo dejó, dejó bien en claro es que eso es lo insólito, o sea, eh, ¿cómo no va a ser pro crecimiento? según el boris dijo que quería crecer un 3,5 pero fue un número que se le ocurrió <risa> bueno, si en serio, porque cuando le dicen ya, va? ¿Cuánto va a crecer su gobierno? No sé, no tengo una bolita de cristal. No, no, pero con el core 3,5 le empezó a explicar, Mochati. ¿Mm? Y él decía: eh, No, no, yo quiero crecer un 3,5. ¿Cuánto creció Bachelet? No tenía idea. Claro. ¿Cuánto creció Piñera? Tampoco. Tiró números por tirarlo. Y de verdad fue como yo decía, oh, y este loco quiere ser presidente y va punteando en la encuesta. No, y le tiró también el hecho de que él hace seis meses decía que por ningún motivo se iba a presentar como candidato. Ah, sí, pero es que ese, eso igual es son políticos, pues tú caché que... Bueno, sí, es más relativo. Lo que pasa es que no ha habido ninguna preparación, ninguna, eh, digamos, ningún cambio personal en él para que en esta pasada se haya tirado ya... ...como candidato... ...o sea que esté más preparado... ...no, no, esté... no está más preparado... ...él no, dijo po. que tiene un equipo atrás... ...de gente preparada... ...pero por qué no se postula ese equipo entonces... ...que se está postulando él... Sí, pues, ...bueno el equipo que... ...apunta a él... ...yo creo que es solamente el Partido Comunista... ...nadie más... ...claro uno que, que cree... otro... De, ...de convergencia social... los ciudadanos, ...que él cree que están preparados, ...pero la verdad... ...no sé de dónde está parado... ...usted cayó... ...es que es el punto... ...el punto ...más, más peligroso creo yo... ...y... ...hoy día en el debate se, se va a dar cuenta porque recroducieron el tema de los de los atentados en Araucanía, los camineros bloquearon los caminos, está la cagada pero la caga más uno en el sur es que se están eh, tomando ya eh, terrenos que no son de ellos están quemando, creo que quemaron hace poco un, eh, unas termas no sé de qué lado fue mataron pero... a los caballeros que, que, que los quemaron vivos, como el matrimonio de Lucifer Macay. claro y el Por el cual no... Aloncón no quiso hacer un minuto de silencio claro. Pero anda, anda on fire Con la que le pasó a la Pikachu Chivo ¿Mm? Entonces, wow, en verdad yo quedé así como ¿Qué onda? Y el gobierno no hace nada Los locos se tomaron un, eh, un, unos terrenos Que son de un parque nacional Y llega el gobierno y dice Ya nos vamos a querellar contra quien resulta responsable no, Entonces, pues sí, Cuando es, pasa es todo mismo. ese tipo de cosas La gente en verdad quiere a alguien Que les diga, pasta, paren la cuestión Claro. Yo en el último encuentro del Irade, que fue el de los empresarios, yo vi a Sichel, por ejemplo, tomando muchas de las banderas de cast, que antes no las había tomado. Uh -huh. Y yo creo que por desesperación, porque como está perdiendo la, la batalla en la encuesta lamentablemente no le está dando para pa llegar. Entonces tiene que tomar lo que el, el adversario ofrece, en este caso que es cast, y hacer suya muchas de esas banderas. Claro. De que va a poner más mano dura y todo lo, lo mismo que dice Kast, así como un, un intento de manotazo de ahogado. Exactamente. Pero a él no le sale. <ríe> <A ese ríe> punto. No es creíble eso. Bueno, la BIN donde esté debe estar cagada la risa. <ríe> Puta, la BIN debe estar, pero feliz. Ahora, hay muchos que dicen que hay algunos papelitos de la BIN por ahí, aparte del cagazo que se mandó en la municipalidad. ¿Eh? De que habían unos papelitos por ahí de Pandora que también lo, lo, lo, lo perjudicaban. Así que... Ah, sí. No sé si irá a volver a Chile. <ríe> No, mejor que se quede por donde anda nomás sí. Acá que se encargue la Katy Barriga Con el hijo de llevarle las cuentas claro. O andarle un poquito de plata no. <risa> todo caso Oiga profe, eh, tuvimos también eh, Marchas en la capital esta semana uh -huh. ¿eh? Marchas que terminaron muy mal sí Esta marcha yo no sé si estaba Autorizada, no tengo idea de lo que era Creo que era de las indias mapuche O de los indios, no tengo idea de Cómo llamarlo Era, por, el, era. El, por la entre comillas celebración Del, del día de la raza Ya del descubrimiento de América, ¿Eh? entonces ello era la marcha por la autodeterminación de los pueblos indígenas. Pero esta marcha está autorizada, ¿no? Está autorizada. Sí. Sí. Pero la manifestación, es, es, es lo que pasa siempre, entonces es que lo, lo, los capuchas, los anarcos uh -huh. empiezan a, a hacer barricadas, a tirar piedras y ahí es cuando interviene el Carabinero. Sí, pues, empezó ya con el tema de las eh, manifestaciones y la tirada de piedras contra Carabinero. Eh, pero ¿en qué contexto se dio esta cuestión de que eh, muere la estudiante de derecho, creo que era? Sí. ¿eh? Por un eh, fuego artificial. Mira, el... ocurre que, por lo menos por lo que yo pude averiguar, de lo que cuentan ellos mismos, que ella se acercó a carabinero eh, para pedirles que por favor eh, dejaran de, de agredir a los, a los manifestantes, que los dejaran tirar piedras y hacer bombas eh, y barricar tranquilos. ¿Sí? Sí, pues, sí, sí, eso es, en el fondo era eso. Sí, y que no le tiraran más y toda esa cuestión. En eso, alguien le tira un fuego artificial a los pacos y este fuego artificial le cae ahí en el cuello y se la pitea. Oiga, y tan fuerte fue este tema del fuego artificial que. Porque yo vi el video y cuando este gallo, porque tiene varias eh, tomas el video, o hay varios videos desde de distintas tomas, y el gallo tira el fuego artificial y Carabineros ni se inmuta, obviamente, porque anda bien preparado y anda bien eh, protegido pero la galla eh, como que cae el suelo al tiro o, o, o, o, se, o la hieren de inmediato cuando explota este, este fuego artificial claro, le explota en el cuello, le tiene que haber reventado el cuello tiene que haberse sangrado ahí en ese momento porque ella muere al el final en la, en la pota central que estaba ahí cerquita En la claro. pota central pero ella estaba en pabellón, la estaban operando cuando muere entonces tuvo un largo rato entre que recibió el proyectil y murió ahora hay muchos de los que están por el lado de los manifestantes que dicen que fue carabineros que le tiró una bomba lacrimógena en el cuello. Y según los videos, según la Pero, GoPro del mismo carabinero, eh, según toma aérea, según todo lo que tú crees, eso es, es eh, inconcebible. O sea pero es imposible, o sea, por los videos que hay, porque se han tomado como, o han habido videos de, de todo ángulo y todo tipo, como le decía, y hay un video que es de una cámara GoPro que trae un carabinero, y se ve claramente, cuando ella se acerca a los carabineros a pedirle no sé qué cosa, eh, ingresa como a esta, este grupo de carabineros que estaban ahí parados y de repente sale el, el fuego artificial y explota ahí cerca de carabineros que me le digo carabineros ni sin moto porque como andan protegidos con casco andan con una cuestión también los, en el cuello de carabineros sí. aparte del chaleco antibal y todo eso sí y la tipa cayó inmediatamente al suelo yo no, andaba con otro tipo que yo también lo vi pero parece que también empezó a alegar el tipo no sé qué empezó a decir L lo que alegaba y, era que el carabinero no la estaba atendiendo pero si carabineros no es un, no son doctores no son no. médicos entonces lo que hizo carabineros fue en el fondo protegerla mientras llegaban los especialistas claro, si, ¿qué, ¿Qué va a hacer un carabinero ahí, en esa situación no, ¿Qué no, va no, a hacer una no. persona que no tiene idea no pues no queda mucho que hacer ahí tampoco no queda mucho que hacer, la verdad entonces estaban después las brigadas de, de apoyo que supuestamente son las que están para salvar a la a la gente que, que, que recibe algún tipo de proyectil o alguna cosa, la brigada Ejen, así se, se hacen Ejen. llamar Ejen, sí. debe claro. tener algún significado <risa> Y andan con disco de, de, de, de antena de directiva. Sí. Oye, qué cuática la cuestión. Son ordinarios. Sí. Entonces, con eso Oye. son como su escudo y ellos fueron los primeros en llegar a atenderla. Y los Pacos los hay... dejaron ahí tranquilos, así como ya. ¿Mm? Traten de salvarlo ustedes mientras llega la ambulancia. y hay un video donde se ve claramente el tipo que dispara este fuego artificial que eh, los veedores de los derechos humanos están al lado de él. Están al lado. Al lado. Sí. ¿Eh? Y no dicen absolutamente nada o no hicieron absolutamente nada. Yo no conocí ningún informe en donde de, de, digan estos tipos que, eh, que este delincuente fue el que disparó este fuego artificial. Es que nunca van a querer reconocer que fue fuego amigo el que terminó matando a, a Denis. Sí, pues. Bueno, y, y nos faltaron también eh, las eh, declaraciones de los políticos. ¿ya? Yo había visto una declaración por ahí de eh, Camilita. ¿Qué dijo Camelita? Camelita dijo, la brutal represión, esto fue en Twitter, la brutal represión de fuerzas eh, especiales en la marcha de hoy terminó con una dolorosa muerte de Denise Cortés. Debe aclararse cuanto antes las responsabilidades y por qué Carabineros no permitió la atención oportuna tras, resucitar, eh, tras resultar herida, rabia, tristeza e indignación. Justicia para Denise. <risa> Mm -hmm. ay, ay, ay, sí, pues justicia para Denis que pillen al desgraciado sí, pero... que al que, que lanzó el fuego artificial claro, Ahora, claro, y... la madre de la mujer fallecida pide ayuda a testigos y acusa que Carabinero no dejó pasar la ambulancia Eso es lo que estaba alegando mm -hmm. Pero claro, es, esta muerte bien sentida, ojo, para los para lo más zurdos y para los que están ahí en la lucha y toda la cuestión y los que van siempre a protestar y todo. Porque eh, Denise era una de las personas que se encargaba de ir a ver a los que habían caído a la comisaría, de llevarles calcetines para que no pasaran en el calabozo con los pies mojados por el tema de los guanacos o que los mojaban. Como que se preocupaba mucho de la gente que, que, que la detenía y estaba siempre ahí. Se supone, los amigos dicen que eso la motivó a ella a estudiar eh, eh, Derecho. Porque quería ir a ella y defender a los, a los manifestantes que, que, que fueran detenidos. Entonces, eh, en nombre de ella se van a empezar a hacer muchas cosas. De hecho, ya el día de ayer, durante todo el día, estuvo el, todo el centro del tránsito cortado porque están con barricadas. Y empezaron a hacer eh, cortes en distintas partes de Santiago y se va a seguir haciendo. Porque se va, Chuta, a, transform, vamos, se va a, a transformar en una ¿Vamos a una año 2019, profe? Sí. E ¿Sí? ella se va a transformar en una mártir bueno, ya se transformó en una mártir de la lucha independiente de que haya sido por fuego amigo bueno, si estos jóvenes agarran cualquier cosa o cualquier persona que que haya tenido este tipo de incidentes y los agarran como mártires ¿Sí? y los ponen con su lucha aunque hayan sido, no sé, po, en el caso por ejemplo de este Mapuche, como era el el Catrillanca el Catrillanca, que era un delincuente mierda, entiendo no importa que haya sido un delincuente mierda es una víctima de la lucha ¿eh? claro bueno Así es la verdad que el comunismo, profe, eh, lamentablemente eh, esa ley que se hizo en 1948 debería estar eh, rigiendo en nuestros tiempos, pero... Duro 10 años nomás. Profe. Mi único 18 de octubre es el de 1840, 1948. Exactamente. <risa> la voy a dejar ahí nomás. La voy a dejar ahí. Busque, busque. ¿Qué, no, es que pasa esa fecha. Mejor, explíquela mejor, profe. El día, ¿Ya? Que sepa. el día que se dicta en el diario oficial la ley de defensa de, de, de la democracia, güey. Pues, o la mal llamada ley maldita. Sí, pues mucha gente no conoce esa historia. La verdad que cuando yo me enteré de esa fecha... Eh, empecé a investigar y claro, es eh, la famosa ley maldita en que se abolía cualquier eh, rastro del de, eh, Partido Comunista y eh, se dejaron muchos también eh, simpatizantes o también gente que estaba en, eh, en ejercicio en el Partido Comunista se les dejó sin, eh, sin la actividad que llevaban ellos ya sean diputados o, o personas de, de por ejemplo eh, sindicatos y cosas así y lo más cómico oh, eh. es que los comunistas ayudaron al gobierno a llegar al... <risa> ¿Ah, sí? sí. ¿Y qué gobierno se vio eso, profe? El, el de Gabriel González Videla. ¿Y los comunistas le lo ayudaron a llegar al poder? Sí, po. ¿En serio? Y <risa> le saca la ley anticomunista. Este comunista. <risa> ay, ay, ay, ¿qué fue? Eh, eso es cómico, güey. <risa> ¿Y después por qué se abolió esta ley? Porque yo entiendo que duró solamente 10 años. Sí, lo que pasa es que consideraban que era ilegal que, que la gente no pudiera expresar, y antidemocrático, que no pudiera expresar su, su opinión. Uh -huh. Entonces dijeron ya, si sí, son comunistas no van a hacer tanto daño. <risa> 70. <risa> <risa> <risa> ¿Usted cree que sería bueno sacar una ley así eh, a estas alturas en estos tiempos? Mira, es que no sé si el comunista en sí es el problema, yo creo que el problema es otro. Son más los grupos anarcos, son, son, son otros eh, movimientos más descolgados del PC, que son más de izquierda y son los que dejan la caca. Yo creo que por pero ahí el debería... el mismo usa esos, esos movimientos descolgados, pues lo usa como tonto útil. Pues. Sí, sí, pero tendría que ser, del, tendría que ser el, el Partido Comunista y otros movimientos más. Claro porque esta es como la cabeza pensante de estos, de estos movimientos y de todas las cargas que van quedando para después tomarse el poder por la mala y, y yo la verdad no sé, eh, la pienso y en una de esas podría ser como, como conveniente tener una ley que pueda abolir el tema de, del comunismo como tal, porque si por ejemplo en Alemania está eh, prohibido cualquier eh, manifestación hacia el nazismo ya que es un movimiento radical, el comunismo también es un movimiento súper radical. En Ucrania está prohibido el comunismo. En varios países, sí. entiendo que en Polonia también. Deberíamos seguir el ejemplo de esos países de la senda del desarrollo. <risa> bueno, sí, ¿Ah? pero no se preocupe, por profecía si vamos a hacer Nueva Zelanda. Ah, verdad, <risa> verdad. Sí, nos falta poquito. Nos falta poquito. <risa> Oiga, vamos a una pausita y ya volvemos con las recomendaciones y mucho más en Capital de los sí.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 con gallitos y todo. C casi sin voz. Sí, casi sin voz, profe. Fue intenso este fin de semana. ¿eh? Octubre. Oh, no. Oiga todo esto, ¿por qué fue eh, feriado este fin de semana? Este, este, este lunes, perdón. Semana, este lunes, claro, este fin de semana largo que tuvimos. Ajá. Es porque antiguamente, el 12 de octubre, se conmemoraba el Día de la Raza. Ya. Y agrupaciones mapuche y ligada a otras eh, etnias eh, se enojaron y dijeron, no. Esto es racismo, ¿por qué celebramos a, a nuestros conquistadores? Entonces se llegó a un acuerdo y se elimina ese feriado y se deja el día del, del indio. el día del de, encuentro de, de, de los mundos, por así decirlo, es como más ¿Ya? Y, y de las culturas primitivas y se deja el ese mismo fin de semana que cae el 12, va a quedar o lunes o viernes dependiendo de cuándo esté más cerca. Encuentro de los mundos. <ríe> Imagínate a Tom Cruise ahí, <ríe> <ríe> claro. <ríe> Y esto se va a dar principalmente porque, y aquí viene el, el... Nuestro porqué de la semana. Nuestro porqué de la semana, que es la gran coincidencia. Yo creo que es la, la coincidencia o el cueazo o el hecho, eh, ¿cómo decirlo? Eh, fortuito, más grande de la historia de la humanidad. ¿Sí? Sí, este es, yo creo que es el hecho más grande en la historia de la humanidad, este hecho fortito. y es la llegada a América de Cristóbal Colón, un 12 de octubre de 1492. Primero, porque Cristo llega a Colón a América, él no tenía idea que estaba en América, él pensó que había llegado a una isla cerca de Japón, cacha andaba más perdido. No, estaba terrible perdido. Él decía que la Tierra era redonda. Ojo, ya se sabía que la Tierra era redonda. Ese es un mito que decía de que la gente pensaba que la Tierra era cuadrada y que te iba a caer. Claro. El drama es que habían calculado mal el diámetro de la Tierra. Entonces, para Colón lo calculó mucho más chico. De hecho, 10 veces más chico de lo que es la, en, la, en la realidad. ¿Sí? Sí. No tomó en cuenta un cálculo que ya había hecho era todos tenés que era prácticamente. Tenía el diámetro de la tierra casi casi exacto. ¿Qué se lo hizo? Eh, había en dos ciudades. Una en Tebas y la otra en Alejandría. Entonces, el día más largo, él se daba cuenta de que en, en Tebas había un arco de sombra al mediodía. Y en Alejandría no. En, en Alejandría estaba el, no había sombra en el mediodía. Entonces, él contrató a una persona para que fuera contando los pasos. Desde Tejas, o sea, desde Alejandría hasta Tebas. Llegó, no iba caminando un paso delante del otro. ¿Sí? Llegó con el conteo de los pasos. El loco eh, sacó un, el ángulo de, que había de, de sombra y con eso dijo ya, hay tanta distancia entre aquí y acá y tenemos tantos grados de distancia, entonces la curvatura total es tanto. Y le erró por poquito. Ah, le erró por griegos, poquito. Griegos, griegos. Estos <risa> locos, estos buenos tenían tiempo para hacer eso. Claro. <risa> <risa> si no había tele, pues, profe. No había YouTube. No había tele, no había nada y yo... Había que ir a hacer el pues, tiempo y... en algo. Claro. <ríe> es el, el, el genio de lo que digo. Claro. entonces eh, todo esto va a partir propiamente tal cuando en 1453 cae la ciudad de Constantinopla a manos de los turcos otomanos ¿por qué es tan importante esto? porque los turcos van a cortar las rutas de comercio la ruta de la seda y en España, Portugal y por lo general en, en Europa se consumía mucho los productos eh, de la India y de China lo aliño, que Por ejemplo, el azafrán, la pimienta, la canela, el té. Entonces, todo eso no se da en Europa. Se, se trae desde Asia. Entonces, llegaron los portugueses y dijeron, ya, estos tan de choro. No quieren dejarnos pasar. Vamos a darnos la vuelta por África. Aunque nos salga más largo. Y empezaron con los barquitos a darse la vuelta por África y llegaron a la India Y, y pudieron comercializar. El drama es que los españoles también querían. Ah, también. Sí, pues pero los portugueses no los dejaban. Les cobran peaje. Entonces... Cristóbal Colón, un marinero genovés, va y dice, ya, ¿sabes qué mi reina? Yo, yo tengo otra ruta, pero sí tengo que darme la vuelta por el otro lado. La reina va y le dice, eh, Pucha, ¿sabes qué? Nos gastamos toda la plata en liberar a España de los musulmanes, que fue también en el mismo año de 1492. Entonces las arcas están vacías. Y aparte, como que no le tengo mucha fe a tu a tu proyecto, la verdad. Ya, ¿sabes qué? Voy a empeñar unas joyas que tengo, unas joyas chicas. No es que haya empeñado las joyas de la corona, no, no, no es no, no cagás, chica. Ah, ya. Y bien. le dice ya, toma la plata. Con eso te alcanza para tres calaveras. Una voz que le pasó Manel Negra. Claro. <risa> <risa> Habían unos relojes de Marivé también <risa> No fue pues así. <risa> claro. Entonces, estas carabelas, ahora, ¿qué son las carabelas? Son unos barcos chicos torrantes. Eh, parecen unas lanchas chicas. En España ya existía el concepto del galeón Del galeón, el concepto del galeón español ¿Sí? Ay, ¿De ahí sí. salió Tommy Rey entonces? De ahí, claro, eh, apareció Tommy Rey Digo Que otro... llegaba el galeón claro. eh, Sembrando la esperanza en el mar ¿Sí? Atraqué su bandera Su estampa señera, que un mundo hay de conquistar <risa> <risa> <risa> Se vienen los mapas fin de año, bro. Sí, sí Bueno, entonces... El galeón era un barco enorme, era un barco cototo para la época. Las carabelas eran tres cagaditas de barcos si y en el fondo la reina le dijo ya así como, no perdemos nada, anda. Y este loco zarpa en agosto pensando que iba a llegar en septiembre. Como no tenía tripulación, fue a la cárcel del puerto de Palo y se trajo a los presos, pero los presos, o sea, todos los que iban en el barco, ¿Mm? le dijeron que ellos tenían que llegar hasta donde quedara la mitad de la comida. Si después de la mitad de la comida... No encontraban tierra, se devolvían a España. Ya dijo Cristóbal Colón ni un problema. Yo, yo la hago, yo la hago. Y ahí fue donde estuvo el problema. Que Cristóbal Colón fue él el encargado de, eh, de conservar con llave la bodega. Entonces él iba anotando en una libretita todas las raciones diarias que se iban comiendo. El problema es que este desgraciado adulteró esa libreta. Ah, mierda. Y cuando llegaron a la mitad, no pasaba nada, po. No. No había tierra, no había ninguna cuestión. Entonces Cristóbal Colón dijo, no, tranquilo, siquiera, siquiera. Todavía no llegamos a la mitad, todavía no llegamos a la mitad. Chua. El problema es que la tripulación, que supuestamente tenían que llegar en septiembre, cuando ya están llegando a fines de septiembre, empiezan a decir como, oye, ¿y, y, todavía, no, y todavía no se acaba la mitad de la comida? No, no, sí, eh, no hay problema, no hay problema. Le quitan la llave, abren y queda comida, poca comida. Oh. Entonces los locos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos devolvemos? No, no podemos devolvernos porque no, no nos, va nos va a alcanzar la comida claro. de vuelta. Cagamos hay que seguir nomás hay que seguir nomás eh, a ver si encontramos algo entonces ahí se armó un motín tomaron preso a Cristóbal Colón el día 10 de octubre de 1492 ¿Mm? el día 11 de octubre eh, hubo un consejo y se y se propuso matarlo para el día 12 oh. el día 12 de octubre en la mañana Rodrigo de Tiana descubre la isla de la Bermuda salvó. <risa> Borjaonado bueno, jueazo Cuezo cuento corto. Eh, colón eh, cree llegar a lo que es Japón y toma contacto con los nativos locales. Cuentan los locos que los quedan mirando así como ya y esto andan en pelota. Como era una isla caribeña no hacía frío, ¿cachai? y les dieron comida, los trataron re bien y ahí cristóbal colón después se devuelve a España. Y obviamente cuando se devuelve a España él tenía que justificar el viaje. Claro. Entonces, agarró eh, una una fruta que nosotros conocemos y que la ocupamos mucho para cocinar ¿Que es la palta? No, <risa> que es rojo, que es verde y que es amarillo El pimentón El pimentón Y este desgraciado le puso pimentón Ya Porque andaba buscando pimienta Y en Bahamas, no, bueno, en, en América no hay pimienta Ah, ¿no? No es un producto de Asia Entonces como este bueno encontró pimienta Dijo Pues hombre Tengo una pimienta más grande <risa> Le he puesto pimentón Vean el tamaño de esta pimienta y, No sé El sabor no se parece en nada no, no pica nada, nada, nada o... No, nada que ver <risa> Entonces Ya logró convencer a la reina Porque obviamente llevó oro Claro Entonces ahí la reina dijo Ya esto queda para el reino de Castilla Porque ella está casada con el rey de León Entonces era el reino de Castilla y León entonces el reino de Castilla se va a quedar con la posesión de América, por eso que nosotros hablamos castellano. Ah, ya, yeah. buena. Y no español propiamente tal, porque el español tiene algunas modificaciones. Claro. Que después el castellano se quedó como idioma oficial de España otra cosa. Porque tenía el andaluz, tenía el catalán, tenía el vasco, tenía varios idiomas dentro de España. Pero nosotros nos tocaron los castellanos, por eso hablamos castellano, castellano. Ah, ya, yeah, por eso ya no... no. Sí. Por eso a lo mejor también eh, la diversidad de idiomas en Latinoamérica, eh, en el sentido del acento, porque nosotros tenemos por ejemplo un acento muy diferente al que tiene el argentino, al que tiene el colombiano y el mexicano sobre todo. A nosotros no nos entiende nadie. Bueno. No, pues no nos entiende nadie. <risa> <risa> Hablamos como la hueva. <risa> sí. <risa> eh, sí, por esos contactos que se fueron dando también con, con otros países incluso. Claro. Por ejemplo en el caso de los argentinos con los italianos, ¿Mm? el, las mismas poblaciones autóctonas que quedaban que mantienen una lengua entonces también les como que les cuesta hablar el español lo hablan raro ¿cachai? claro entonces sí van a ver hasta esas cosas ya cuento corto Cristóbal Colón se pega cuatro viajes a América y él nunca pero nunca cacha que era América que era un nuevo continente él siempre pensó que había llegado a la India y tiene un final super trágico Cristóbal Colón que lo traicionan eh, le quitan todo se había vuelto un, un pequeño rey déspota con la gente, entonces lo, lo hacen cagar. Oiga, interesante la historia, profe, ¿ah? ¿eh? Sí, y, y para pa cerrar, el se conmemora en ese caso el Día de la Hispanidad, por decirlo así. Ajá. De hecho, en España el Día Nacional es el 12 de febrero, así como para nosotros el 18 de septiembre, ellos tienen el 12 de febrero, el, oh, el 12 de febrero, el 12 de octubre 12 como de fecha nacional. ¿Ah, sí? Por, sí, por Colón y el Descubrimiento de América, o sea... Ajá esa es la importancia que tiene bueno después en otra ocasión podemos hablar de eh, por qué es el más grande de la historia que dije como el, el cuellazo más grande de la historia porque todo lo que toda la plata todo el, el oro que se descubrió en américa mo motivó al crecimiento y el nacimiento de una nueva tipo de, de industria en estados en estados Unidos en europa y el concepto de colonización propiamente tal y el intercambio cultural que se va a dar sobre todo el sincretismo la comida y todo eso va a ser tan impactante para Europa y para el resto del mundo Que va a ser uno de los fenómenos más importantes de la historia A ese nivel A ese nivel, profe Buena. Sí. Interesante, sí. profe sí. Así como es interesante también Rolandino en PTV Que ahí también podemos ver muchos documentales ¿eh? sí. Porque trae la nueva forma de ver televisión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 Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569 78 0812. Más 569 78 0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Éjale grande, Roland. Buena, Roland. Oiga, profe, ¿te trae el partido? ¿Este jueves sí? ¿Aquí ahora? Sí. Eh? Juega Chile a las 9 de nuevo. ¿Con quién? ¿Con los Veneca? Con los Veneca, en el congelador. ¿Sí? Sí. ¿En el congelador? Sí. ¿En Carlos ¿Sí? ¿Por qué le dice congelador? Porque está allá arriba de la cordillera ¿Ah? y, y los de la católica a veces son muy pecho frío Entonces ah, ya. <risa> Siempre molestan con eso <risa> Esta estar una estatua del pato Más, está ahí también. Claro. <risa> Oiga, eh, ¿nos trae alguna recomendación esta semana, profe? Sí, les traigo una recomendación ¿Ya? Es una película bastante antigua En lo que le hiciste no, no, nunca tan antigua, ¿no? <ríe> bueno, es una saga de películas más bien antigua, donde la primera es del 99 y las otras dos son del 2003, pero la gracia es que va a salir una cuarta ahora el 2021. ¿De, ¿De ¿Perdón, cuál se, hablando? Se, se, se retrasó para el 2022, el primero de abril. ¿Hace ¿Ah, se retrasó? Sí. ¿Duro de matársela? Oh, <ríe> sí, lamentablemente, pero no queda tanto, así que estoy hablando de The Matrix o la Matrix. Ah, que le sale bonito. The Matrix. The Matrix. Amanda. Amanda, sí. Me acordé de eso. Sí, como Amanda. Sí, The Matrix. Sí, el película yo creo que es... El que no la haya visto, por favor, véala. Véala, porque debe ser una de las eh, obras fundamentales en, las, en la Cineteca Mundial. Yo creo que es una de las películas que más cambió la forma de ver el mundo pequeño argumento de qué se trata la película. Esto pasa en un futuro, pero en un futuro que no se sabe exactamente cuál es la fecha exacta, en el que las máquinas van a estar peleando con los hombres. Las máquinas van a tener un programa computacional llamado la Matrix, donde conectan a cada ser humano y lo hacen creer que la vida que están llevando es en la vida real, cuando en verdad ellos están viviendo en una simulación. Y ¡pum! A mucha gente le explotó el cerebro. Oiga, vieron eh, personas que se creyeron todo el cuento de esta película y de verdad iniciaron como movimientos así para para descubrir eh, la matrix verdadera. Sí, hay, hay un canal de youtube que deja de acordarme cómo se llama. Ah, Breakman. Y es hora de tomarte un break. Ah, ya. Yeah. Él plantea, dice eh, errores en la Matrix eh, que tú no has visto Y no sé, pues de repente hay pájaros que se quedan pegados en el cielo Sin Garla. patir la ala, sino uh -huh. que se quedan pegados Sí. Y tú dices como, ya, ¿qué pasó acá? <ríe> y lo tira como que son errores de la Matrix o errores de programación, por así decirlo Claro La película, como te digo, fue un boom pero brutal Imagínate que entre las tres primeras películas se gastaron 363 millones de dólares Y ganó 1633 millones de dólares Ándale, se Andale, forraron. Ándale, o sea, se forraron. Los hermanos Wachowski en ese momento que ahora son las hermanas Wachowski, o sea, le tuvieron tanta plata que hasta se cambiaron de <risa> puta lo de que X, hace la X, plata X, y el X, ocio, sí. profe. Sí. Sí. <risa> eh, son la, lo, las creadoras de esta historia. creadores profe. Eh, son mujeres ahora, pues bueno. dónde si lo ven igual? No, no si están operados. A... ¿Ah? ¿Están operados? sí, pero igual se tienen que afeitarse en la mañana ¿no? <risa> <risa> A los 40 se tienen que hacer el examen de pronto <risa> Claro Igual se lo tenés que hacer pues sí <risa> Entonces vamos a tener a nuestros personajes principales que va a ser Neo que es el, el principal que va a estar encabezado por el eh, uy cómo se llama este desgraceo Ken Reeves Ken Reeves perdón eh, Morfeo que va a ser como el, el, el, el capitán de la, de la nave y que va a estar buscando el elegido uh -huh. Trinity que va a ser su... Eh, ¿cómo se llama? su interés Somazos. amoroso exacto claro. y para mí el más importante la agente Smith ¿verdad? no, el agente Smith qué bueno el personaje de la agente Smith notable es un agente que está trabaja en la Matrix para, para proteger a la Matrix entonces tiene que matar a todos los intrusos y a todo el que no esté... es como el eh, antivirus conectado. es como un antivirus exactamente es una película que la primera es bastante filosófica eh, Tiene bastantes escenas que cambian por completo la acción de la época Esa clásica escena donde el loco se echa para atrás y las balas le pasan rozando ¿Sí? o, o esa cámara de velocidad que gira en 180 grados para que, la, para que te muestre a la persona en, en el aire Haciendo un movimiento Fueron... Eh, ¿Cómo decirlo? Tan rupturistas para la época Que hasta el día de hoy se siguen ocupando O sea, muchas de las cosas que hizo Matrix en el año 99 eh, Fueron fundacionales para el cine que tenemos en la actualidad Entonces es una de las películas Que y más, se lo recomiendo Porque yo la vi en su tiempo Yo la vi hasta en el cine Y ahora la reví con mi padre Y sabéis que envejecieron súper bien Envejecieron súper bien Tan... De hecho yo encontré mejor ahora las películas Que la primera vez que las vi ¿La entendió mejor, profe? Yo creo que también eso, sí Yo creo que ¿Sí? también eso, eso pasó Sí, pues pa. Obviamente Tú. yo creo que la generación que vio estas películas en su momento eh, Fuimos bien jóvenes como para entender todo este esta maraña Y estas conspiraciones y todas estas cuestiones eh, Y más nos dejamos llevar por todos los tipos de efectos especiales Y por la acción que había en, en la película Que por la trama y el argumento Entonces ahora, eh, volver a verla Ya con un poquito más de madurez Es eh, más recomendable igual Sí de verdad, les recomiendo que la vean y que vean también de Animatrix. <risas> Animatrix. Amanda. <risas> sí, pues profe. Oiga, es muy importante ver Animatrix porque así va a entender mucho el contexto de varias escenas de la película o muchas cosas de las películas. Sí, porque más encima te, hace, eh, te explica en el fondo eh, cómo ocurrió la guerra entre las máquinas y los seres humanos. Claro. Y, y, y es bastante brígido el concepto que... Que, que te entregan de cómo los humanos fuimos dándonos golpe tras golpe contra nosotros, así como fuimos tan web Exactamente. Y hay un videojuego que se llama Enter the Matrix. Hay dos, profe. Ah, chuta. Dos entonces, hay dos videojuegos. <risa> <risa> el primero entonces se llama Enter the Matrix, el otro no tengo idea cómo se llama. Te de de The Path of Neo. Así se ah, llama. Ya. <risa> Pero tengo entendido que también te explica estas cosas de la Matrix que no sí. te lo explican en, en otros lados. Bueno, si usted es videojugador es muy importante también. Si va a ver las películas, si va a ver Animatrix, eh, juegue estos jueguitos de eh, la duología de eh, Matrix en eh, PlayStation 2, Xbox eh, clásica. Eh, porque estos juegos son bastante importantes en cuanto a la trama del eh, juego, o sea, del, de la película y de la historia de Matrix. ¿no? En el primer juego, antes de Matrix, eh, tú juegas con. ¿Cómo se llama la minita, la novia de Morfeo, la negrita? No me acuerdo. Eh, eh, eh, Pero se acuerda eh, de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, eh, bueno, para los que vieron la película saben que, de quién estoy hablando. ella tenía un compañero que también era chino, oriental, no sé qué mierda. Y tienes la posibilidad de jugar con esos dos personajes. Y como le digo, Nayobi. Eh, Nayobi es. Y tiene eh, bastantes eh, guiños a las películas y tiene tramas eh, que se unen también a la trama de la película ¿verdad? Y que explican mejor el contexto de cosas o escenas que pues, sucedieron en la película Que a lo mejor uno viendo solamente las películas no entiende muy bien Sí, tengo entendido que esa era la idea también de, lo, de los creadores para que fuera una experiencia completa Exactamente Y vaya que lo lograron porque... Como digo, Matrix es una de las cosas fundamentales Y una de las cosas que hay que ver en la vida Si usted no ha visto Matrix, vaya a verla Si usted ya la vio, vuelva a verla Porque se va a encontrar con otras cosas que lo van a sorprender Sobre todo si uno está más viejito ya Así Eso. que esa es la recomendación de esta semana Vayan a ver Matrix Excelente, profe ¿Y usted, Don Station, ¿qué nos trae para esta semana? Mire, yo le voy a traer eh, ah. Ay, tico, tico, <ríe> <gallitos. Ay. ríe> Un juego del gallo Claudio ya, <ríe> Para Playstation 5 <ríe> No, profe, yo les, más que nada les traigo noticias. Eh, se anunció ya la trilogía definitiva de eh, GTA, que va a traer eh, GTA 3, GTA Vice City y GTA eh, San Andreas para las eh, consolas de nueva generación, ya sea PlayStation 5, Xbox X Series, eh, PlayStation 4, PC eh, y todas esas eh, consolas que hay ahora. Y Nintendo Switch, Nintendo Switch también, ¿ya? Eh, Oye, ha que había gente enojada porque todavía no sacan, o sea, que quieren que saquen el, el próximo GTA, que dicen que están puro reciclando nomás y ganando plata. Exactamente, lo que pasa es que con GTA V les ha ido tan bien a los jóvenes que no quieren matar la gallina de los huevos de oro. Entonces sacar el 6, eh, eh, la verdad que es muy riesgoso ahora en este sentido, en estos tiempos también, porque a Rockstar le genera una cantidad enorme de plata. Mire, si eh, eso, eh, el GTA V ha sido uno de los videojuegos más vendidos, si no el más vendido de la historia de los videojuegos. A ah, ese nivel. A ese nivel, eh, lleva ya hasta el momento, creo, acercándose a 200 millones de copias. ¿eh? ¡Ájale! 200 millones de copias. Eso tiene sentido, eh, tiene eh, mucho entonces, sentido. Entonces, dejar ese ese universo de, de jugadores, digamos, que eh, siempre están en línea, siempre están eh, ahí jugando el juego es eh, la verdad que bastante riesgoso para dejarlo por un juego no ¿ya? aparte que el tipo de servidor y esto, el, el, el, la logística es muy grande como para dejar el, el juego eh, por ahora yo mm. por eso creo que Rockstar aún eh, no anuncia un GTA 6 y por eso también está reciclando los GTAs antiguos eh, que como le decía van a salir para las nuevas consolas y eh, se cree que pueden salir ya en noviembre las ediciones eh, físicas y digitales ah buena lo que sí eh, chuta para la gente que no lo ha jugado y que no los tiene en formato físico vale la pena eh, a lo mejor eh, reservar esta trilogía porque va a estar llegando en el orden de los 45 a 50 mil pesos ya el eh, formato físico para las consolas el formato digital va a estar rondando también entre el mismo precio aproximadamente, pero no es muy recomendable para las personas que ya lo tienen o que también eh, lo hagan jugado o lo tienen para consolas de generaciones antiguas porque salieron algunas ediciones por ejemplo el de GTA San Andreas eh, físico, en Playstation 3 y Xbox 360 esto igual va a traer mejoras eh, en, el, en los gráficos pero siempre va a conservar la esencia de los eh, juegos originales de, de GTA. Ah, eso ¿eh? es bueno. Entonces. Así que no va a haber un cambio gráfico eh, muy grande. ¿eh? Tampoco va a ser ni un remake. ¿eh? El, mismo sí, juego. el mismo juego mejorado, exactamente, exactamente. El mismo juego mejorado, ¿no? ¿Eh? Vamos sacando platitas. vamos chiquin, sacando chiquin. platita Exactamente. Bueno, esta trilogía, si <risa> sí, usted eh, más o menos va a los datos, ya vendido entre 60 a 65 millones de copias. Ya. ¿Mm? Que no es poco para hacer un juego de, de GTA ¿Mm? Así que tengan ojo ahí Y eh, mi recomendación es que la espere para noviembre aproximadamente Creo que se va a lanzar, en esa fecha no está todavía la fecha definida Pero sí se va a lanzar este año okay. Y también se va a lanzar una, una versión eh, para teléfonos móviles eh, En 2022 creo que por ahí por febrero o marzo ¿Eh? O sea, es un excelente regalo de Navidad Exactamente, un excelente regalo de Neve, así que paso el dato por ahí. <risa> ¿Ya? Uy, qué coincidencia, mira lo que me regalaron. Exactamente. <risa> <risa> Y lo último, profe, es que ya se han compartido algunas imágenes del rodaje de The eh, Last of Us por parte de HBO. Ah, bueno. ¿sí? Así que también, les invito a ver eh, algunas fotitos, algunos videos también que hay sobre algunas locaciones que se están de, eh, mostrando, ¿ya? De lo que va a ser la serie. Eh, y están bastante, bastante interesantes. Recuerden que la serie está filmada por HBO, donde Gabriel Luna va a ser de Tommy, Merle, eh, Darnige. Que es la misma que hace el motion capture y la voz de Marlene en el juego. Va a ser de Marlene en la serie. ¿Eh? Ah, buena. Va a haber un personaje original que se llama Perry. Ya que va a ser eh, protagonizado por Jeffrey Price, dice. Yo no lo conozco. ¿verdad? No tengo idea quién es. No. Ana Torv. Uh, <risa> Ana Torv. Tampoco la conozco. Ella va a ser de Tess. Tess es eh, una también protagonista de The Last of Us 1. Nico Parker. Va a ser de Sarah. Sara es la hija de Joel eh, Murray Bradet eh, va a ser de Frank ¿sí? Y eh, bueno, todos saben que Pascal va a ser de Joel también ¿sí? Claro Oye, pero de todas formas eh, Igual es extraño porque todos sabemos lo que va a pasar Sí, po, pero no sé en qué contexto lo vayan a hacer en, el, eh, en esta serie ¿sí? Bueno, a, a HBO por lo general hace buenas cosas Le pone talento, sí. le pone pasión y cariño Así que, claro. excepto con el final de Game of Thrones oh. No, ahí se fueron a la Vivo, profe oh, oh, oh. Pero yo la verdad no tengo idea si esto va a ser una serie así como tal de varios capítulos o una miniserie que como fue Chernobyl por ejemplo, que los capítulos duraban más de una hora Verdad, y eran cinco nomás Exactamente, entonces ahí tenemos que estar atentos también Buenísimo Y eso pues profe, ya estamos llegando al final del capítulo 31 Eh, don Estecho, don Medio. Estecho, tengo un chiste, tengo Diga. un chiste un chiste, sí. chiste se va a con un chiste uh, y sí. yo le conozco los chistes por pues, profe <risa> usted sabe por qué se enojó la feminista ¿por qué? porque descubrió que tiene abdomen y no abdo-woman va de un vas y yo le dije le tenía miedo a su chiste post-profe <risa> Bueno, muchachos, los dejo con este chiste de mierda del profe y nos escuchamos <risa> la próxima semana. Gracias a todos los que nos siguen, a los que nos apoyan, eh, a los que nos sé, ven en nuestro canal de, de YouTube. Bueno, escuchan nuestro podcast en nuestro canal de YouTube. Y eso, muchachos. Los queremos, cuídense harto y nos estamos escuchando. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. La capital de los simios. ¡Hu hu